Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo en este día domingo. Qué alegría que podamos encontrarnos, tener nuestro día de descanso, ir a la Eucaristía, sacar este espacio para Dios, para la familia y para nosotros. Bendito sea el Señor por todas las bendiciones que nos da. Cada uno en un momentico haga su oración personal y debe gracias a Dios. Vamos a bendecir y glorificar a Dios por todas las maravillas que él nos da, por todo lo que él hace en nosotros.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 cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía a la mesa del rico, Y hasta los perros se le acercaban a la mierda y la gente. Sucedió que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió y lo hicieron sus funerales y llegó al infierno. En medio de tormento levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó, padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua. Sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó hijo recuerda que tú tuviste los bienes en vida, cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él aquí tiene felicidad y tú tienes tormentos. Además nos separa un abismo tan grande, que aunque quisiéramos sería imposible pasar de una parte a la otra. Y el rico insistió, padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre a que amoneste a mis cinco hermanos, para que no vengan a parar ellos aquí a este lugar de tormentos. Abraham respondió, ya tienen a Moisés y los profetas, que le hagan caso. Pero el rico insistió todavía, no padre Abraham, si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepiente. Abraham contestó, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer ni aunque un muerto resucite. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno mis queridos hermanos, esta parábola de Lázaro y del rico pulón nos pone delante de nosotros el fin de la vida. Eh... Nos la pasamos banqueteando y muchas veces no nos percatamos de lo que pasa en la vida. Este hombre pulor banqueteaba, y venía y nunca se percató que en la puerta de su casa estaba el pobre, estaba el pobre Lázaro. Bueno, mis queridos hermanos, ahí tenemos la ley de los profetas. Moisés y los profetas como la ruta, como los que demarcan este camino para ir al cielo. Queridos hermanos. Vayamos a la Eucaristía, a nuestra parroquia, compartamos con nuestros hermanos. Alimentémonos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos la voz de Dios. Hagamos caso al mandato del Señor. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.